Latinol, ¿qué tienes en tus manos? Es una carta de mi filamento. Oh. <risa> si supieran que es mi primer sueldo de YouTube. <risa> ¡Soy millonario! <risa> ¡Soy millonario! <risa> Nuestro primer gran sueldo, haremos todas esas cosas que necesitamos hacer. Un cambio de look. Ir de shopping. Justo ahora llegan a nuestra mente los recuerdos de lo que pensábamos hacer con nuestro primer gran sueldo, cuando era un lindo chiquito. Y gané mi primer gran sueldo a toda mi familia Entonces es sencillo Tenemos que ver en qué poder ayudar a nuestra familia Y en nuestro hogar Número 1, pagar la factura del gas Tenga la buena. Número 2, la factura de la luz Con mucha delicadeza. Número 3, la factura del agua Con Número 4, la factura del coche con mucho afán Número 5 La factura de los filomenitos Con mucha dulzura Número 6 La factura del arriendo de la casa Tenga la buena Y número 7 Las pastillas de la abuelita Con mucha Con mucha Muchísima Con toda El alma Para ustedes Hacen falta algo más? Muy bien, hemos terminado, primos. Agradecerles por todo su apoyo. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. A invitar a más primos a que crezca nuestra familia. A trabajar, a invertir bien tu dinero. Cuídate mucho, pórtate bien. Y pues, nos vemos en el próximo video. Chao. Con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucha dulzura, con mucha pasión, con mucho deber, con mucho tesón, con mucho, con mucho, con mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, digo? muchísimo, muchísimo, gracias, hasta el próximo video, primos.